Mi nombre es Eva Méndez y soy profesora del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Carlos III de Madrid. Por lo tanto, seré la ponente gallega de la jornada TAP de este año. Para mí, será un placer estar con vosotros el próximo 13 de noviembre en la jornada de temas actuales en bibliotecología, porque si algo que me interesa hablar es de los avances de nuestra disciplina y de cómo está evolucionando la gestión de la información en nuestra sociedad actual. Por ello, impartiré en la jornada una charla titulada Del Open Access al Open Data, Ciencia abierta en la era del Link Open Data, donde compartiré mis reflexiones sobre estos interesantes temas. Os espero en Mal de Plata y os mando un abrazo desde Madrid.